¡Hey, muy buenas, gente! está de la Internet! Aquí Mercur309 Gameplay No sé por qué ese si gameplay... ¡Ya no sé! Bueno, como ven, vamos a ver cómo conseguir su cuenta Premium Pero antes, espero que se suscriban a este canal hermoso Para que se haga más grande la comunidad Y unirnos a este gran gamerlandiaco de su grupo de Steam Si es que tienes, ahorita ya somos 14 miembros aquí en Steam En nuestro grupo, o así sea que nada, empezamos con el vídeo un momento, podemos vemos. Adiós. Bueno chicos, ya volvimos aquí en el vídeo de hoy. Como ven, estamos en una página que les traigo en el que igual podemos conseguir nuestra cuenta premium, ¿ok? Eh, aquí, por base de toques o puntos, como quieren decirle, aquí dice toques, por decirlo así, puedes ganarte tu cuenta premium, ¿ok? Miren, aquí va a haber dos tipos, Skywards Ojos del hambre Está diseñado para no premiums y premiums Si quieren una cuenta premium, un O sea, ja, ja, ja, está obvio Son para no premiums estos servidores Bueno, también para los premiums, pero más para los que no tienen cuenta ¿Ok? Bueno, chicos eh, como ven Dice tres toques aquí Y se preguntarán ¿Qué son los toques? Son puntos que te dan Al ganar partidas Yo tengo 33 puntos Como ven Dicen que apostar tres toques O sea, apuestas Te dan nueve toques Si es que ganas O sea, le das a escribir listo Esto puedes hacerlo Si no es Si eres muy malo en Skywards, Puedes jugar juegos del hambre Del alambre <risa> Del alambre Si sí, ya como... Bueno chicos Como lo iba haciendo Del, alam <risa> del alambre Del eh, Como ven Tenemos dos modalidades Juegos del hambre O Skywars Vale Eh... Al ver esto, podemos ver algo, podemos de igual forma si no quieren estar jugando así, lo vamos a recargar si es que no quieren Y aquí pueden comprar por tarjeta o por Paypal, toques o, o puntos como quieran decirles va, que hay hasta 11 mil puntos, como a la ven y aquí 1400, 1400 toques. Ok, ya o sea, sé que si quedan mucho, por Paypal. <risa> bueno chicos, aquí, aquí si es que quieren hacer tener puntos más extra, vamos aquí, ofertas. O sea, le das así, por ejemplo, a ganar aquí. Esos, te dan, como ven, 48 toques. O sea, te van dando puntos. Mira, 685 toques para registrarte en esta página, por o así. Te dan esta cantidad de toques, ¿vale? O sea, que puedes llegar más a tus puntos. Y haces esto. Ofertas, toda la cosa, como están viendo ahorita. Eh, ahorita esto no me aparece porque no estoy muy bien registrado. Bueno, si sí estoy aquí, aquí sí me aparece, vale. Mira, esta puede ser impuestas. Si haces impuestas, puede ser todo toques, toda la cosa. Imagínate, así puedes llegar a tu cuenta. Como la ven? ¿Cómo la ven? O Se dan clic y listo, vale. Aquí juegos. Si quieres que dale clic a juegos y así te dan toda la cosa, va. Eh, como ven, pero ahora sí. Eh, vamos con lo importante. ¿Cómo? Pero, Mercurio, ¿cómo le hago para conseguir estos puntos? ¿O cómo es que entro a, los, a este servidor, por decirlo así? Bueno, chicos, pues aquí tengo la solución. Por ejemplo, aquí vamos a ver. Vamos, me escribo a esta. Vale, escribir, le das a escribir, ¿vale? Aquí vas a ver que este es el que yo soy, por ejemplo, de la palomita. Cuando lees aquí, mira, falta un minuto para que empiece. Si lees aquí, ya no tienes vuelta atrás, ¿ok? Ahora, como ven, disponible en dos Minutos, esperando Te has inscribido a la partida ¿Ok? Te has inscrito Si gano esta partida Me dan 9 puntos ¿Ok? Aquí dice IP y Servidor Clave de acceso ¿Vale? Pues preparen su Minecraft o sea, Aquí ya lo tengo abierto Vamos a multijugador la 1-8 yo les recomiendo, ¿vale? Y, y, y, y, y, esto lo cierro rápidamente Y on, conexión directa Y aquí van a poner la IP que está aquí Esta, la que va a aparecer aquí, ¿eh? ¿Vale? La que está, donde está esto, aquí va a aparecer La clave de acceso es otra cosa O sea, esta página no la cierran por favor O sea que hay que esperar a que, a que vaya a empezar ya la partida Y cuando ya esté, ya esté ya por empezar Vamos, ¿va? O sea que en un momento vamos Y vuelvo ahorita Después, agarramos esta clave de acceso como están viendo, la copiamos y vamos también al Nike. Como están viendo en pantalla, y la ponemos como es barra login. Si no me equivoco, y ponen el código, vale. O sea que después de eso, ahora esperan a que ganen la partida. Bueno, a jugar la partida, y si ganan, pueden conseguir la, la cuenta, vale. Bueno, imagínense que ya lo habían ganado, vale. Y fueran a comprar su cuenta, ya tengan sus puntos, vale. ¿Dónde puedo comprar los puntos, Mercurio? Pues vamos a premios Le dan clic a premios Y vamos, ven como ven Tenemos mucho dinero de, en Paypal Si tienes 1600 toques o puntos como quieras decir Tarjeta de Steam 3000 puntos tienes que tener Aquí está Cuenta premium 12000 puntos tienes que tener Para conseguir tu cuenta O sea que si quieres, si quieres mucho tu cuenta Trata de, de ganar todas las partidas Que puedas, y nada Como ven aquí hay más premios que de vez en cuando lo van cambiando los van cambiando como la ven o sea está de one fuck <ríe> fuck Ay. bueno ya aquí le dan clic a la, la, la like y c, así como que le dan clic no aquí recargar toques ya, comprarla por decir así pero por toques y tendrá su cuenta premium se las darán completamente gratuita ahora eh, digamos que quieren invitar a un amigo no a esta página le dan a invitar amigos aquí en esta parte en esta parte, como una persona invitada por ti. Como ven, aquí hay un código, una esta. Se, le dan un enlace, ¿no? Se lo dan a su amigo y él tiene que darle clic. Pues, por decirlo así, eh, tienen que jugar al menos dos partidas o algo así para que te pongan puntos. O sea, consigues dos tokens por cada persona que le dé clic a este link. A este link que te dan personalmente, o sea, te registras todo eso y te dan un link por separado, ¿ok? O sea, te dan un link que nadie más tiene y pues nada más le das clic, que el link este estará en la descripción de la página estará, Y le das clic, se registra la like xd y pues te dan dos puntos, bueno dos tics, como quieras decirle, pero no está de mal, ¿no? Verdad que sí, no está mal, o sea, son dos puntos, está genial, ¿no? Bueno chicos, esto ha sido el video de hoy, espero que les haya gustado, dale a like, favoritos, suscribirse y adiós.